hola bienvenidos en este video vamos a calcular el punto de equilibrio en tres pasos para eso vamos a calcular los costos fijos en segunda instancia vamos a calcular los costos variables por unidad y por último vamos a aplicar las fórmulas cantidad de equilibrio será igual al costo fijo dividido la contribución marginal y el ingreso de equilibrio será igual al costo fijo dividido el porcentaje de contribución marginal así que vamos a poner manos a la obra bueno vamos entonces a calcular la cantidad de equilibrio e ingreso de equilibrio como dijimos necesitamos los costos fijos mensuales en un presupuesto y los costos variables por unidad Lo primero que hacemos entonces es hacer una sumatoria costo fijo mensual de 20.000 y una sumatoria de los costos variables costo variable por unidad de 100 con estos datos vamos ahora entonces a calcular la cantidad de equilibrio para eso vamos a aplicar la fórmula costo fijo 20.000 dividido abro paréntesis precio de venta unitario menos costo variable por unidad cierro paréntesis y la cantidad de equilibrio entonces es de 100 unidades ahora vamos a calcular el ingreso de equilibrio. Aplicando la fórmula, costo fijo, 20.000, dividido porcentaje de contribución marginal. Esto va a ser igual, doble paréntesis. Precio de venta menos costo variable unitario, cierro primer paréntesis, dividido el precio de venta y cierro otro paréntesis el ingreso de equilibrio entonces será de pesos 30.000 si multiplicamos la cantidad de equilibrio por el precio de venta llegamos al ingreso de equilibrio 30.000 entonces bien ahora vamos a calcular la cantidad de unidades que se deben vender para cubrir el beneficio deseado para alcanzar el beneficio deseado de pesos 80.000. para esto vamos a aplicar la fórmula de cantidad de equilibrio pero le vamos a agregar al término de arriba el beneficio deseado entonces será el costo fijo más el beneficio deseado cierro paréntesis dividido abro paréntesis Precio de venta menos costo variable por unidad. Cierro paréntesis. Y la cantidad de entonces que debo vender para cubrir o alcanzar un beneficio de pesos 80.000 será entonces de 500. De 500 unidades. Ahora, para calcular el ingreso para esas unidades, vamos a aplicar la fórmula de ingreso que será igual al costo fijo más los pesos 80.000 de beneficio deseado cierro paréntesis y voy a dividir hablo do doble paréntesis precio de venta menos costo variable cierro primer paréntesis dividido precio de venta cierro otro paréntesis entonces el ingreso que permite obtener un beneficio de pesos 80.000 es un ingreso de pesos 150 mil si multiplico la cantidad de este beneficio por el precio estoy llegando a este ingreso lo que me falta es deducir de este ingreso los costos entonces los costos serán iguales a la cantidad que me permite Llegar a mil multiplicado por el costo variable más los costos fijos mensuales: 70.000. Si a 150.000 le resto 70.000 de costo, mi beneficio será de 80.000. Entonces, recuerden que la cantidad de equilibrio será igual al costo fijo dividido paréntesis, precio unitario, menos costo variable unitario, y cierro paréntesis. Y el ingreso de equilibrio será igual al costo, dividido, costo fijo dividido el porcentaje de contribución marginal. Tienen para descargar esta planilla Excel en aprendizajeactivo.com.ar Los invitamos a seguir mirando y compartiendo material. Que tengan muy buenos días. Hasta luego.